Señores, vamos a continuar con, el, con nuestro espacio. Gracias, Carolina. Vamos a seguir eh, con el contenido que tenemos hoy. Y está conmigo, con nosotros, con todos nosotros, un gran amigo quien tenía mucho tiempo que no veía, eh, Elías la Antigua. ¿Cómo te está, hermano? Bien, bien, bien. Placer de ver. Buenos días. In Buenos días, Elías. Elías. Buenos días. Un placer. Placer. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿y Elías. Ella, ¿no? Es director de planeamiento urbano de San Francisco de Macorís, un hombre de, de mucho tiempo en el ejercicio de su carrera como arquitecto y conoce bastante de lo que es el urbanismo. Yo, por mi parte, eh, me he convertido o he continuado en mi labor de municipalista y así lo hacía cuando fui regidor, no dejaba pasar... Una, una situación que me identificara en la ciudad y mandaba a pedirle, y de hecho, mandé fotos, aquí se presentaron, de construcciones irresponsables. Pero primero yo quiero que nos explique cuál es el resultado hoy, al tiempo que has pasado por el planeamiento urbano, Respecto al cumplimiento de las normativas de planeamiento. Bien, primeramente, buenos días. Eh, sin temor a duda que esta es una escuelita, una playa de, de profesionales con una capacidad de análisis fuera de lo normal. Eh, muchas gracias. A la gran mayoría con lo conozco. Claro sí. eh, no, no hay, no hay, ay, no hay excepción, claro está. Aquí no hay excepción, sí. aquí o no hay excepción, Creta, acaba cre, de dar una cátedra en el mundo. Continúa. Eh, eh, 16 años, cre, cre, una cre, cátedra que, a los que, cre, cre, que saben. Creta. Bien. todos entramos a cualquier departamento con mucha visión, pero en múltiples ocasiones la, la verdad es otra la verdad es fuerte fuerte pero sin temor a duda planeamiento hoy no es lo que era ayer cuando nosotros entramos eh, organizamos bien el departamento el departamento está <coughs> perdón tenemos un departamento organizado eh, estamos analizando la ciudad está, vamos a implementar un plan regulador urbano de crecimiento o mejor dicho, un plan piloto de desarrollo que permita que San Francisco, dentro de un polígono cerrado, comencemos a aplicar la ley. Pero antes de eso quiero decirles que no tenemos un fiscal municipal y eso nos hace eh, cuesta arriba el asunto en virtud de que no hay régimen de consecuencias. Y eso es fuerte. Bueno, hay una propuesta hace años de que se aperturara ya el el juzgado de paz municipal donde exista un fiscalizador de, de asuntos municipales pero la ventaja pero que tiene no que, tenerlo la ventaja que tiene no tenerlo porque es hay un problema tema, de especialización eh, pero la ventaja que tiene no tenerlo es que cualquier fiscalizador puede, puede ser competente para definitivamente cualquiera. así es eh, someter eh, no Ahora, lo, el equipo de abogados es que tiene que hacerlo Elía, incluso eh, hasta administrativamente <coughs> con el perdón hasta administrativamente el ministerio público podría designar a alguien para que se encargue de todos un fiscalizador me refiero. Muy buena, tú, sí, sí. Sí, para que se encargue de todos los asuntos municipales por ahí andamos Okay. Por ahí eso, andamos. Se, eso, eso se puede por hacer administrativamente, Sin sí, necesidad no, no, no, de tribunal no se, no se está haciendo nada de eso, Eso son palabras. No digo, que eso. Eh, digo que se puede hacer. Escúchame, no se ve. Me gustó de escúchame, eso, escúchame, ya yo escúchame. estoy consciente que ahí no se está haciendo nada. Eh. Perdón, socratante gente. Eh, cuando digo que por ahí andamos, nosotros tenemos ya abogados en, en eh, asignados para el departamento. Okay. Estamos en combinación con el departamento jurídico eso. y ya estamos trabajando mancomunadamente. Que no se hacía antes. ¿Cumplir reglas? Sí. Mira, eh, uno de los problemas ¿Sí? fundamentales de la República Dominicana y que tiene que ver con el cargo que tú desempeñas es el asunto de el escaso espacio que existe para los parqueos y cómo esto dificulta la construcción de las obras. Esto motivó a que el presidente de la República emitiera una ley, un decreto declarando la intención de que se construyeran parqueos en la ciudad. ¿Cómo se encuentra San Francisco de Macorís hoy de cara a esta situación y qué tú puedes plantear como propuesta municipal para conjurar este déficit de parqueo que existe en nuestra ciudad? Sí, precisamente en el centro histórico urbano, en el casco urbano en términos generales, tenemos un déficit de parqueo muy alto en virtud de que la densidad ha ido creciendo, la carpeta vehicular ha quedado igual. La densidad ha ido creciendo no quiere decir que tenemos más vehículos. Más vehículos, okay. sí. Okay. Tenemos más vehículos. Eso quiere decir que hay varias propuestas. Incluso cuando llegamos, nosotros diseñamos un parqueo municipal, que es la solución. Diseñar X cantidad de parqueo en diferentes puntos que permitan... Eh, retirar esos vehículos de la de la vía eso sería una solución e incluso eh, yo me he juntado con algunos empresarios y le he hablado que por qué no hacer un joint venture combinar capitales para crear porque es rentable. Bueno, y ya, ya, y ya, ya y ya el tema de uno al lado del ayuntamiento. Sí, sí. Y el tema, Elía, de asociaciones de choferes que ocupan un espacio sí, y que uno no, no se puede ni parar cierto, ahí porque no, te saltas una vez. ¿En ese sentido qué se está haciendo? Cierto. ¿O ¿Qué se ¿Qué piensa se hace? hacer? Porque se intentó en un momento determinado y no se pudo. Bien. ¿qué a raíz está? de que a mí me cerraran mi carro, uno atrás y otro adelante, porque yo estaba parqueado más, me lo hicieron de mala. Sí. Todavía que regla. Eh, hay, hay muchas cosas que pasan, entré hablando de esa manera, hay muchas cosas que uno quisiera y no las ha podido lograr aún, pero eh, el Departamento de Planeamiento Urbano, a través de Tránsito, está aplicando la ley. Nosotros no estamos llevando los vehículos que están mal estacionados, hemos, hemos estado haciendo una serie de cosas, pero. La propuesta principal es construir parqueo porque no hay. Y sobre todo, las edificaciones, nosotros Para no las estamos también. aprobando sin parqueo. Pero hay muchas aprobadas sin parqueo. Hay muchas. Hay, esa y es una debilidad. Muchas. Es, no, y y es, muchas se someten con el parqueo y después no y se construyen. No eh, tampoco hay consecuencias. Pero hay hoy voy. le estamos nosotros, esa va a ser mi próxima eh, pregunta. Nosotros, nosotros, días? perdón, le estamos dando seguimiento a los. A los bueno, hoy, hoy, hoy. Tenemos una obra parada porque nos la, nos la eh, depositaron con seis ¿Con, parqueos ¿con aquí y, y, y la hicieron un, un salón comercial. Hoy <risa> esa obra <risa> está, digo, no la han subido todavía. Hoy estamos mandando a cortar la parte de los parqueos porque no la vamos a dejar hacer. Elías. Okay. Muy bien. Eh, Mira. Eso surge, muchas muchas veces dicen, bueno, pago la multa y sigo con esto. Sí. Es lo que han hecho. Lo que Pero vámonos a ordenamiento territorial. Hay ciudades que se han empeñado con empresas bien, privadas bien, bien, en organizar el trabajo del territorio, del municipio georreferenciado donde se pueda tener conocimiento hasta del mínimo terrón de tierra que hay en el municipio para el ordenamiento territorial. ¿Está haciendo eh, esa dirección eh, algún trabajo parecido o gestión para esto o está la muni municipalidad interesada en eso? Eh, gracias, Fulvio. Esa es una pregunta interesante. Y por ahí fue que comenzamos cuando entramos a planeamiento urbano. Primeramente trabajamos la, el, el plano de la ciudad. Empalmamos los 157 barrios y las calles que, no, que faltaban. Eh, he hablado con el síndico, con el alcalde en varias ocasiones precisamente porque debemos hacer un levantamiento casa por casa solar con solar para georreferenciarla a un clic que tú sepas cuándo se compró, a quién se vendió cuántos metros tiene y así evitamos todos estos problemas que tenemos nosotros estamos resolviendo 10 y 15 casos de lindero al, al mes. Y, y ya conocemos muerte por lindero. ¿Eh? Sí, sí, eso Pero sí. tenemos también una, una ley que, que, que están en contraposición con la municipal y la general la general dice una cosa y aquí tenemos un manual de procedimiento, el 02-2011, que nos dice hacer otras cosas. Entonces, muchas veces el arquitecto debe determinar por razones lógicas y tácticas de cómo manejarse la planimetría en la Lo ciudad. Lo que me preocupa también es que veo en Catastro, título pero eh, arrumbado, no, contratos eh, arrumbados eh, eh, digo contratos contrato. pero no arrumbados sino no. en eh, sí, sí, almacenados no. almacenado uno, de uno encima de otro como, Falta que, de, como mira, que ya estamos en el siglo XXI ese, como departamento, que ahí, como que, ese departamento no ha llegado la tecnología ya. ese departamento <risa> hay que tecnificarlo, obligatorio y necesariamente hay que tecnificarlo si al alcalde Alex Díaz no le da el tiempo la capacidad de la ciudad debe ya no dejar ya. las recomendaciones técnicas claro, una, una ciudad regional con un aforo vehicular eh, eh, y, un, y una, migra, una migración interna enorme. Eh, nosotros hoy no somos la ciudad común, somos una ciudad productora, con un aforo vehicular por, la, por las Mire. cuatro polos claro. un amable eh. televidente pregunta que por qué se aprueban los centros la ampliación del centro de salud si no tienen parqueo para ti eh, hay otra gracias Sócrates, hermano Sócrates el amable televidente es, ese es mi hermano Moreno <risa> eh, por eh, verdad Elías junto y... desde muchachos. muchacho, fíjense y... esa, me, me gusta esta pregunta porque nosotros sí estamos trabajando Hoy, al siglo XXI, comienza una construcción de dos, casi 200 parqueos, una torre. Sí. Sí. Nosotros estamos discutiendo fuertemente con el Centro Médico Doctor Ovalle, eh, sí, con el Centro Médico Dr. Ovalle, para la construcción de parqueos. El Yoma viene con 204 parqueos. Y todas las edificaciones, todos los negocios que albergan gran cantidad de público, nosotros le estamos exigiendo parqueos. Y he ido... Eh, he ido directamente yo o ha ido directamente el alcalde conmigo, pero hemos estado eh, hablando con esas instituciones porque Macorís no puede ser. Incluyendo el que está ahí en San Francisco con, con Salcedo, eh, que es como de no se planta y no se le ve dónde están los parqueos. Precisamente ese es el centro médico sí, de no los bueno. yo que no, yo ah, no sé cómo aprobaron eso. Ellos yo desconozco tienen. cómo se aprobó. Pero, no, solamente eso, ¿cómo, sino cómo así, que cae encima así? de la calzada. Claro, porque necesita, sí. óyeme necesita por área, por, por consultorio y por vestíbulo una cantidad de parqueo y no lo tiene, ¿Y ¿Cómo señor? se aprobó eso? Desconozco cómo. Pero se aprobó en la sala capitular. Yo digo cuándo, yo no digo que, o sea, no, no no no. en la sala, Francis, pues. tú sí. estabas ahí sí. Sí. se, se aprobó, no se aprobó eso. No bueno, sí, yo creo que la primera etapa se aprobó no ahí. Pero, recuérdate, pero un momento, espérate, espérate, espérate. Vamos a organizarnos, porque de una vez empieza ah. la suspicacia. No, no, no. no recuérdense que... Que tú nos expliques qué pasa. Recuérdense... Tu epidermis está ¿eh? muy esperas, sensible. Espérate, ¿tú, qué ¿tú, qué pasa? No, qué? no. Cuando nosotros... Si cometiste el error tiene que admitirlo y punto. No, no, no. no sea tan sensible. Para nada, para nada. Porque recuérdense que ahí estaba un edificio de tres niveles de Acné Casa de Arte. Ellos lo que han hecho es Reconstruir de No, agregarle. Pues sí. Y ahí es que está el asunto. Y los parqueos se presentaron desde la Salcedo con 27 hasta donde está la planta o lo que es hoy la clínica de Aris Paula. ¿Los mm. lo saben? Mm. Eso es parqueo. En ese momento la proyección. ¿Dónde parqueo? De, de los ¿En, la, en la Salcedo. Perdón. Estaba no, establecido como es parqueo. Es que no se construyó. no Se, construyó, ah, ah, no claro, se, hicieron, se presentaron exacto. con esa característica. Es lo que uh -huh. recuerdo pero realmente no se reconstruyó un edificio de ese nivel, sino que existía uno ya y lo que se le aprueba es con los parqueos que ellos presentaron. Ahora, de ahí a nuevos proyectos no tengo conocimiento. ¿Cuál es la salida de día para esa Bien, situación? Bien, nosotros tuvimos el alcalde, el director de tránsito y quien les habla, Tuvimos una reunión con la dirección del Centro Médico Doctor Ovalle y ellos están muy dispuestos a resolver ese problema. Incluso eh, hacen propuesta de comprar al frente para hacerle un parqueo en altura que albergue la cantidad necesaria para esa edificación. Mira, Eso sufrió una intervención, una intervención, esa obra era como dice el compañero Francis de tres niveles. Eh, pero sabemos quién es el propietario de la esquina y sabemos quién es el propietario de la Clínica de Aris Paula, ARI, ARI, ARI, ARI, ARI, ARI, uh -huh. eso quiere decir que cuando a nosotros nos llevan los planos, deben depositarnos la, los títulos o si están en proceso o algo, porque nosotros no podemos aprobar sin unos títulos que pertenecen a la a, Y le a los quiero decir algo a full, a, para que lo sepan. Está no aprobado, está, está aprobado. Mismo, está yo, aprobado. Quisiera, yo quisiera cerrar el tema. Ah. Entonces, antes durante la, la inauguración, la aprobación de, ese, de, esa, de esa planta, ya que lo vayan a inaugurar, antes de que comience a funcionar, el centro médico tiene que haber construido... Yo estoy seguro partidos. que si ellos tú te a acercas a más al micrófono, la gente te oye mejor. Ah, los lo paqueos que exige el planeamiento urbano para que eso funcione sí. adecuadamente. Mira, ahora, en estos momentos, ellos tienen otra solución. Okay. Y es que ellos tienen tienen en las afueras, un gran solar y van a tener una guaguita que va, van a dejar los, los, los, los vehículos fuera. ¿En las afueras de donde Elías? Cerca de la, afuera de la ciudad. No tan afuera. Es el, el, el planteamiento Yo que Yo quiero oír no la solución, nada más, Elías. Yo no, sí, no estoy diciendo nada. Porque, porque tenemos un público que quiere enterarse de cómo se va a solucionar. Es la solución asunto. que ellos no proponen momentáneamente. Okay. Okay. ¿Y porque, qué ustedes dicen ante esta propuesta que ellos le hacen? Eh, bueno, no, nosotros lo que queremos es que adquieran la propiedad donde ellos tienen ya parqueo Frente al, al laboratorio referencia, ellos tienen ahí unos parqueos que ya son de ellos Ellos están tratando de adquirir esa otra parte para construirnos la torre de parqueo Pero un parqueo solamente para los médicos, ¿Eh? Elías, solamente lo pueden utilizar los médicos Sí, Es, pero es el... lo que están haciendo la mayoría de clientes Ah, que, pero no es la solución Solamente no, el asistente de CADO. El asistente de casa El, el los médicos, para el ir. cliente. Ahí no tiene ¿Qué? la razón, ¿Qué? ¿Qué como dice cliente? el refrán de los comerciantes. No, el del siglo sí, pero el del centro médico. Mira, Mira ese, ese el es de sal... todo tiene que ser para clientes. Pero no, claro. Claro. no tú claro. no claro. puedes sí. entrar. Por ejemplo, ¿Eh? aquí médico va, médicos que vayan a pie, porque ellos no van, no es detrás del cliente. Tienen parqueo, pero el cliente no puede entrar, solamente para los médicos. Lo que pasa es que las sociedades en estos países la tratan a la patada. ¿Qué nos dice Elías? Bien, vuelvo y recalco. El, el solar que ellos tienen, ellos van a convertirlo en una torre de parqueo, frente a referencia, sí. que va a albergar una gran cantidad de parqueo. Ma momentáneamente nosotros no aceptamos esa densidad vehicular alta que va a producir esa torre. Nosotros no podemos aceptar... Eh, eh, eh, eh, ¿cómo se llama? vehículos en okay. esas horas? ¿Y, ¿y la torre que se está construyendo en la Bienvenido? ¿seis niveles? en la Bienvenido, sí, sí, en la Bienvenido esa tiene, esa Fuerte un, Duarte un esa, subterráneo. esa tiene un parqueo, parqueo subterráneo hay suficiente parqueo, sí, un parqueo sí, subterráneo. Mira, son bien, suficientes día, sí, investigamos. ¿tienen parqueo eh, yo creo que ciertamente debemos de cerrar el, el tema con como dice Sócrates para comprender la gestión municipal frente a los retos que tiene de construcción en base al solar que poseen y donde no pueden hacer maravillas. La gente tiene que, no sé cómo ustedes están haciendo la evaluación, porque uno de los problemas que tenemos es que también los ingenieros tienen el interés de construir y más bien en vez de orientar, lo que hacen es que aceptan y procuran acomodar su proyecto a lo que quiere el dueño. Sí. Los dueños no están aceptando parece sí. la regla, ¿eh? Sí, los lo dueños y, lo, y los ingenieros siempre o los proyectistas en términos general eh, proponen cosas inadecuadas pero acá, allá nosotros tenemos un manual de procedimiento y un oh, reglamento, oh, oh. tiene que adaptarse no es porque tú quieras hacer, mira esto nada más te da para tanto, esto te da para esto ¿por qué? porque nosotros ahora mismo ahora mismo en estos momentos planeamiento urbano no permite edificaciones sin parqueo, sin parqueo claro. es bueno escucharlo Sí. Punto y aparte. Punto sí, Hay una cosa que me preocupa antes de que nos vayamos, sí, ya eh, que es importante para el, para, para el desarrollo de la, de, la, de la ciudad, de la sociedad. Se está haciendo prácticamente imposible comenzar un proyecto de construcción. Tú tienes que comenzar un proyecto y todavía a los nueve meses no te han aprobado cómo comenzar. ¿Cómo, ¿Cómo va El planeamiento urbano y obra no, no, no, para aprobarte no, no. cualquier cosa, se te van meses sin que tú puedas comenzar un proyecto pero por el hasta ayuntamiento que las, las dos, obra la pública acopilar. y el ayuntamiento no, pero obra cada... pública es más rápido pero, me has dicho. no, pero cómo va a ser más rápido si, dependiendo de la envergadura de proyectos que tú haces se puede tomar hasta un año que te aprueben cosas para tú comenzar una estación de combustible una planta de gas, lo que sea y hay una disposición en, en en el ayuntamiento que habla de que se le pondrá multa a las personas que hayan comenzado una construcción sin que se le haya aprobado. ¿Qué pasa con eso? ¿Tú no piensas que se le está poniendo muchas retranca al inicio de los proyectos de construcción? Cómo, qué bien, cómo, bien, qué bien. Eh, eh, en planeamiento urbano no hay retranca para ningún proyecto. <coughs> eh, el proyecto entra, es evaluado desde de, de, de la tenencia de la tierra, sea agrimensura, pasa por el departamento de arquitectura, Viene donde mí, pero que solo se hace en un solo día. Ya. En un solo día nosotros hacemos eso. O sea, llega botella debe estar en llega a mi obra departamento. Pública. No, obra pública no llega a mi departamento y un proyecto. Nosotros le decimos a esta población que si pasa más de dos días, vayan al departamento porque no hay razón para que un, un proyecto. proyecto pase. Punto y aparte. Depende si es un proyecto especial que tiene que ir a la UGAN, al departamento de medio ambiente, medioambiental. Entonces, que hable del impacto, ahí, de, ahí, ahí impacto desde de que ahí es eh, chequeado, baja donde nosotros y de ahí tiene salida de una vez a la sala capital. Ahí capitular. no hay cuello de botella. ¿Hay debo, no, hay cuello de, de, de, no, no, no, no, no. Debo no, no, no, no debo son, decirle, son dos departamentos que no tienen cuello de botella. Debo decirle perfecto que por una soquetada de Feli y el grupo que gobernaba no se llevó a cabo, está aprobado el sistema georreferenciado a raíz de que el, esto cambió en el ayuntamiento pueden buscar la resolución, recogerla y actualizar bueno, lo que costaría eso es algo y para está retomarlo. todavía está todavía y ya está eso es algo para retomarlo ¿Y para, perdón, para, ter, para terminar eh, ya nosotros también tenemos la planificación y todo hecho para aplicar la georreferenciación. Magnífico, buena, muy buena noticia. Pues Señores, tengo... gracias a nuestro gran amigo Elías la Antigua por estar con nosotros y darnos estas informaciones Director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Municipal de la Ciudad de San Francisco de Macorís un gran amigo, un gran profesional de la arquitectura que siempre ha estado muy ligado a los asuntos de San Francisco. Gracias Elías